de supermercados Piedra están siendo obligados a trabajar horas extras todas la semana sin cobrar y encima a trabajar días en festivo sin ningún tipo de remuneración. Esta es una realidad que existe en supermercados Piedra y en Prosi y que venimos denunciando desde hace tiempo. ¡Obreras y no luchas, ¡Nadie te escucha! Los trabajadores y las trabajadoras de supermercados Piedra